Uee... Pues eso, aquí estoy otra vez con Portal 2 Siguiendo la serie Dije que la iba a seguir y la estoy siguiendo Eso es lo que estoy haciendo Mi mala suerte Con las pantallas de carga es Bueno, mi poca previsión En fin Título 2. Mira que He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla prueba, que incluye láseres letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. Oh. Ah. Ah, claro Puedo pasar... Pasar... Sí, vale Pues... No sé qué iba a decir como siempre No está mal Me olvidé de lo buena que eras Pero tómatelo con calma Nos quedan muchas pruebas Dios es mi otra pantalla de carga No sé cómo estará el volumen, sinceramente Lo he subido un... Poco, porque cuando he hecho la prueba parecía que estaba un poco bajo Y ahora seguramente hablaré algunos ratos y no se me oirá porque soy muy inteligente En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser Los acababa de terminar cuando te dio, ya sabes, aquel ataque de furia Ahora oh. podemos ver qué tal funcionan Soy una furia en el Recuerdo que cuando hice por primera vez esto me estuve, estuve odiando, bueno, buscando todo el rato porque es que no veía esta zona de aquí. Es muy idiota. Ya está. ¿Para qué sirve esto? Para. Oye, deja de mirarme. Supuestamente hay un logro de que si tiras todo de todas las cámaras posibles, te salga un logro. Un poco tengo más. Ah. Mm. Bien. Señor estoy genial bien hecho aquí tienes los resultados eres una persona horrible oh. es lo que dice horrible y ni siquiera investigábamos eso <risa> Cuántos recordados eso no pega contigo eh, no tengo agua desanímelo de persona horrible no son más que datos si te hace sentir mejor se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte es científicamente válida vale dejo de reírme de mis eh, lados Bueno, hola, vale, ¿qué? Ah, vale, sí, sí. Aquí esto será por aquí, mierda. ¿Y esto a dónde va? Ah, vale, falta otro. O sea que he hecho esto para nada. Oh, claro. Eso me pasa por dominar no ni calcular. A ver, eh, eh. Eh, Pero ponlo aquí. Sí, más o menos. Esto es un problema. O sea, realmente esto habrá que dirigirlo. Vale, esto habrá que elegir o sea, esto habrá que ponerlo con algún portal. Eh... Vale, sí. No puedo estar más torpe eh... Vale, esto hay que hacer de alguna forma Que... El portal... No por la la de la ¿Qué dices? Si pues no he terminado Ay, qué bien uh... Ostras era comp Era muy sencillo Solo había visto un láser porque soy imbécil O no, me fijo, yo qué sé bueno, Es como que me la da por válida ¿eh? O dos no, o se avanzan los acontecimientos está Doraemon Un momento no, tranquila, no me voy a mover a ningún sitio. Ay, no ah, gracias. gracias. Siempre estoy destruyendo cosas, creo. Incluso accidentalmente. Esto me suena que me, cost... me da mucha cosa ver a cada paso esto de aquí. A ver. Oh, bueno, sirve. ¿Qué es esto? Ah, hola. Vamos a ver, tengo... Vale, porque lo he hecho mal. Lo he, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Entonces, yo tengo que poner esto aquí. Vamos a hacer la prueba. Sí. ¡No! Adiós cubo. A ver si te destruyes. No, no, no quieres, no te da la gana, pum es suicido. <risa> qué idiota más grande acabo de hacer por Dios. Vale. Pase Gracias Tengo que admitirlo Me prestas atención Pero que conste, No tienes por qué ser tan lenta Bambuleate hasta el ascensor Y continuaremos las pruebas <ríe> Bamboleate. Aguad la croqueta Pero no sé En un momento me dices que soy muy lenta Y en otro que voy más rápido que tú No tiene sentido, Grados No tiene Es absurdo O sea, ahora mismo soy la chel de Scrollinger. No se sabe si voy rápido o lento. Rápida o lenta. Oh, muchos cubos. Torretas. Prueba, no puedo parte de FEDA, Era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores. No podían. Suerte. Mierda, se ha quedado ahí Hola ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Al agua A ver, ¿dónde cae el cubo? Oh, Dios mío ¿Cómo vuelvo allí? ¡Mierda! ¡Oh! Uh. Yo, yo puedo cogerlo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Precioso Dicho curioso, lo que respiras no es aire real Sería demasiado caro traerlo Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala Lo aireamos un poco y lo volvemos a bombear ¿Y eso? Así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida Pensé que te gustaría saberlo ¿Eso es más barato que simplemente dejar una ventanita abierta? Digo Pero Bueno, tampoco sé cómo están las cosas fuera Y supongo que eso solo se puede saber si juegas a Half-Life A ver qué prueba toca ahora Oh, placas de salto de fe avanzadas Bien, diviértete surcando el aire y dejando atrás las penas. Yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio Y coger unos cinco acres de vidrio roto Yo sola ¿Ha dicho venas? No lo habré entendido bien Bueno, ha sido muy raro ¡Ostras! Ah, no Espera A ver si me acuerdo Vale Yuhu. Y ahora saldrá un montón de basura Y hará la comparación Lo siento, aún no he limpiado el resto de las cámaras A veces aún contienen basura y está por ahí, apestando y estorbando Procura esquivar esa basura que sale disparada No hagas pruebas con la basura Es basura otra vez el botón. No quiero Ahora es mi nuevo cubo de compañía ¿Qué ha pasado? Ay. Adiós pelotita De compañía Oh, un disco Frisbee ¿Dónde está? Oh Frisbee Frisbee Eres el frisbee más inútil que he visto en mi vida Desintégrate No Mierda, vale oh. También soy idiota yo Uy. Recuerdas lo que dije de la basura pestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora. En realidad, hablaba de ti. Y lo siento. No reaccionaste entonces, así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. Mm, gracias. Entonces acabo de darme cuenta que es la primera vez que resuelvo esto de la forma tan sencilla que es así Y antes siempre lo he hecho de esa forma que tra veía, venía el cubo y lo ponía así